Ese punto al frente de mí, permito a mi ser poco a poco relajarme, concentrarme, inhalar profundo y tranquilo. Sentir esa frescura del aire en mis pulmones y exhalar suavemente. Y sentir el ritmo de mi corazón. Seguir esa suavidad de mi propia respiración. Sintiendo conscientemente el fluir del aire y así mi cuerpo poco a poco volviendo a relajarse Ahora, en este segundo, es mi espacio seguro. Este momento es mi propia burbuja en el tiempo. Soy yo. Conmigo mismo, conmigo misma, volviendo a ese espacio tranquilo, regresando a esa agradable sensación de paz. En este instante, yo no tengo que cumplir con nada ni con nadie. Es mi propio regalo para mí. Este es mi rincón de paz, de armonía de dulzura y suavidad como si yo el alma volviera a entrar en esta agradable dimensión de luz zambulléndome en esta sensación profunda de paz de tranquilidad y aunque el cuerpo pueda sentir ciertas tensiones al zambullirme desde el corazón en esta luz tranquila en esta agradable sensación de armonía cuerpo también, cada vez más fácil, más profundo, suelta toda la tensión, y poco a poco va quedando más tranquilo. Esta maravillosa maquinaria de mi cuerpo, en este segundo, sin peso, sin preocupaciones, logra sentirse cada vez más liviano. Cada vez más y más tranquilo, agradablemente bienestar, más allá de lo que sea que suceda afuera, en este segundo aquí. En mi mundo interior de calma, yo el alma soy capaz de despertar, de sentir y vivir esta agradable sensación de profunda paz. absoluta serenidad cada vez más profundamente calma voy a concentrarme ahora en observar mi mente al igual que este punto de energía radiante frente a mí que fluye eternamente con el tiempo observo el fluir de pensamientos sentimientos imágenes recuerdos como uno a uno visitan mi propia pantalla mental y puedo reconocer pensamientos que son tan repetidos. Reconozco también pensamientos tan agradables, tranquilos, amables. Y puedo apreciar esta enorme capacidad que hay en mi mente. En menos de un segundo, soy capaz de cambiar de pensamiento. Y puedo crear varios pensamientos en poco tiempo. Pero ahora... En este espacio de luz, de paz, de calma, le doy este regalo a mi mente. Esta maravillosa fábrica de pensamientos. Ahora, te regalo a mi propia mente un instante de paz puedo concentrar toda mi atención en ese punto de luz frente a mí y poco a poco retraer todo lo que pienso todo lo que siento en este segundo en disfrutar el silencio al igual que en la noche cuando todo duerme hay una atmósfera de profunda tranquilidad, el silencio agradable, sanador, reconfortante, ese silencio que me ayuda a disfrutar, a liberarme, a concentrarme. Un silencio natural en el alma, que no tengo que llenarlo con ningún ruido, es un silencio profundo, original de mi ser. Disfruto, por unos breves instantes, de lograr concentrar toda mi atención en ese punto, el alma, disfrutando de ser energía espiritual, yo. En un agradable y sanador, refrescante, burbujeante silencio natural. El abrir mi corazón sin temor al silencio, reconocer mi propia naturaleza tranquila, pacífica, liviana, en este silencio limpia mi mente. Y me trae una profunda claridad donde puedo reconocer mis propios ciclos de pensamientos. Ver que tanto de lo que he pensado durante el día fue resultado de lo que otros dijeron. Fue resultado de estar fijando toda mi atención hacia afuera. Solo viendo qué hacen o no hacen los demás. Sin prestar atención a cómo me siento yo hoy, ahora, en este segundo. Yo el alma. Esta conciencia viva. Tengo la capacidad, la facultad, el poder de crear los pensamientos que yo quiero tener. Yo soy la dueña, el dueño de mi mente. Y en este segundo puedo volver a retomar esa directriz en la mente con cariño, con respeto, con amor, guiar a la mente. Hacia lo que quiero sentir. Visualizar ese espacio. Agradable. Libre. Armonioso. Donde el alma es capaz de sentirse a sí misma. Tal y como es. La mente se vuelve mi amiga, mi compañera, mi aliada y trae imágenes de profunda alegría, trae colores, sensaciones tan agradables. En este instante siento la suavidad del pasto, del lugar donde mi mente me ha llevado. Y desde el corazón puedo sentir la magia que hay cuando la mente, el alma, todo lo que soy, Vuelve a trabajar en sincronía, yo el alma, la dueña amorosa de mi mente, hago este pacto con ella, de volver a escucharnos, sentirnos. Y darnos este espacio de ser lo que realmente soy. Silenciar la bulla tan influenciada. De lo que otros han dicho. De lo que yo misma he peleado conmigo. Hoy. Soy amiga de mi ser. El alma que soy es algo tan especial, aunque a veces mis reacciones no sean las mejores, mi naturaleza original, la forma natural de mi ser es algo tan hermoso, amoroso, Alegre, soy luz espiritual, pura, brillante, feliz. Esa es la naturaleza original del ser. Y eso es lo que mi mente ahora me está haciendo sentir. Cada faceta de mi ser brilla con un color especial, reflejando también la belleza profunda y suprema de mi compañero eterno, del ser supremo, que ahora soy capaz de percibir. El ser supremo, el alma suprema, como un sol radiante, de amor eterno, infinito, profundamente, cercano a mí. Yo el alma. Siento su calor espiritual, su dulzura con que me da la bienvenida y me hace sentir a salvo, sentirme absolutamente apreciada, amada, acompañada, yo el alma en esta conexión de corazón a corazón, con la fuente suprema misma, quien me ayuda a despertar en mí esas cualidades que había olvidado, que viven en mí. Que habían perdido fuerza por tanta bulla externa aquí ahora yo el alma disfruto de ser lo que soy disfruto de este instante de vivir de existir. Hay magia. Detrás de todo lo que suceda. Aunque a veces sea difícil reconocer el beneficio. Detrás de algo. Que la primera reacción. Fue de sufrimiento. Yo el alma en este profundo silencio limpio con el amor que recibo de la fuente la huella del pasado limpio el rastro del sufrimiento y me doy a mí misma la oportunidad dorada de este presente en que existo, de disfrutar lo que soy, de disfrutar el existir. De saber que el alma tiene su misión que cumplir a través de este cuerpo. Con todos los seres que me relacionan con todas las almas de este mundo. Sentir esa conexión invisible que existe entre todos y todo. Y ese amor profundo, espiritual, que nos une que nos hace una enorme familia humana. Y con esa dulce sensación de pertenencia, poco a poco, regreso a sentir mi cuerpo. Poco a poco, muevo mis manos, mis pies abro los ojos y los tenía cerrados. Oh, Shanti. Es rápido, ¿verdad? <ríe> Se pasa rapidísimo esta media hora. Entonces, para terminar, voy a ver qué magia nos sale de este librito hoy. Porque siempre sale lo que tiene que salir. Vamos a ver dónde vimos Ahí. Oh, hay algo profundo, entender la enfermedad, entonces estos son extractos de las clases de Daddy Yankee que dejó su cuerpo el año pasado, justo hace un año, entonces el fin de semana celebramos su, el primer aniversario en que dejó su cuerpo, entonces muy especial, estos eran clasecitas porque ella es, es muy profunda, es un alma muy linda. Entonces dice entender la enfermedad. La actitud espiritual hacia una enfermedad es verla como el resultado de tus propias acciones del pasado. Obedece a la ley del karma, que fue todo lo que vimos las tres semanas anteriores. Según la cual tu situ situación actual, cualquiera que sea, es el resultado de lo que has hecho antes, ya sea en el pasado inmediato o en el pasado lejano. Si aceptas esta responsabilidad y tu corazón sabe cómo permanecer en el recuerdo de Dios, obtendrás tal poder que ni siquiera una enfermedad física importante afectará tu capacidad de poder afrontarla. Las montañas Así se reducen a granos de arena. Por el contrario, sin el entendimiento adecuado, aún una pequeñita dolencia física parecerá algo enorme. El entendimiento espiritual te enseña a realizar acciones que te garantizan un futuro sano. Te hace comprender la importancia de realizar buenas acciones que dan como resultado un buen futuro. Por ejemplo, puedes llenarte de energía y fortalecerte si dedicas tu cuerpo, mente y riqueza en el servicio de la humanidad. Si en cambio los empleas de forma negativa, se produce un efecto desfavorable.